Frente a la barrera social, económica y geográfica que impide el acceso a la salud de las comunidades witches trabajamos junto a los compañeros de las comunidades para poder lograr esta campaña. Tengo oh, 66 años. Bien. Y contanos, ¿es la primera vez que ves a un médico de los ojos? Sí, la primera vez. ¿La primera vez? Sí. La primera vez. ¿La primera vez? Sí, la primera vez. Ella muchas veces tuvo que volverse de clase porque este, le agarraba muchos dolores de cabeza, Sí. ¿Vos notabas que les costaba ver en la escuela? No. no. te habías dado cuenta. Sí que les costaba aprender. Hace como un año que tengo problemas el ojo izquierdo. A veces te tejo y se me baja la vista. Y uno se preocupa porque es algo que a nosotros nos gusta tejer. Y a veces estoy en, en clase, por ahí me molesta mi ojo, y para leer. La lente es lo que más necesito, porque a mí me gusta leer, y escribir, y tengo mi trabajo. La mayoría tiene problemas de los ojos. A veces nos piden, como si fuese que nosotros vivimos en la ciudad, pero a nosotros que somos interiores no. Es muy difícil, muy difícil para acceder a los y a veces te toca un número 150, 70, 100. No estar teniendo hambre, esperando y, y después cuando nos toca que resulta que el doctor atiende 20 nomás y, y los restos que se vuelven a la casa hay veces de hora, de noche. Porque es de las 7 hasta las 10 de la noche y no hay colectivo y tampoco tenemos a dónde dormir en la embarcación. Que vean, que vean que, que... a veces la realidad que está acá en, en, en el interior, como decía no estando como la pintan, es peor. Es muy difícil. Estamos viendo que un noventa y pico por ciento de las personas que vinieron es su primer consulta oftalmológica u óptica. Más de 2.200.000 personas tienen cegueras que son tratables o prevenibles y la mayoría de ese caso eh, se trata simplemente con un lente pero simbólicamente representa un costo económico y totalmente inaccesible eh, para las personas como en este caso en la comunidad. En primera instancia y lo más importante fue la articulación con los agentes locales que se dio hace unos meses ya eh, donde les llevamos esta propuesta de poder realizar una campaña de salud visual y eh, empezarnos a plantear la salud visual como un derecho. Nosotros lo que hicimos fue un relevamiento de datos, se hicimos el test de agudeza visual eh, a toda la comunidad en general, donde se hizo, eh, se cubrió más del 90% con el trabajo que hicimos nosotros. Se atendió a nivel profesional a nivel oftalmológico con el equipo que viajó desde Córdoba eh, conformado por tres oftalmólogos, un óptico y compañeros de las dos organizaciones que también dispusieron su voluntad para poder eh, formarse eh, y lograr que este equipo funcionara articuladamente. Bueno, nosotros este trabajo ya lo hemos hecho en otros lugares, compartir con, con las hijas este compromiso para mí es un gran orgullo y bueno, estoy muy contento de haberlo hecho. Y después va a estar la segunda etapa de la confección de los anteojos para aquellas personas que lo necesitan. Y una tercera etapa de entrega, ¿no? Si nos organizamos, seguimos organizando, ¿no? Se puede lograr, quizás. Puede tocar la Esperanza después, a Salim, o tantas otras comunidades muy que necesitan esto, ¿no? Y que también, quizás es la primera vez y da un poquito de miedo el ratarato, ¿no? eso sí. Eso tengo esperanza de que voy a tener dos lentes, de cerca y de lejos. Muy bien. Así que voy a poder ver y voy a tejer. Ya vamos a tener lentes. Serían mis primeras lentes. Qué bueno. Yo todos los años que estoy acá y jamás vi que hayamos tenido esa posibilidad. Hoy por primera vez yo fui atendida. Muy agradecido, mamá. Muy agradecido, nos atendió bien. Gracias. Bueno, gracias, doctorita. Doctorita, ya hemos entonces los lentes. Ah, no, no, vamos. Se les realizó un examen oftalmológico con equipamiento de gran nivel tecnológico. Los que requirieron lentes recibieron atención óptica y eligieron el marco de sus futuros lentes. Estamos construyendo miradas fuerza interna está en movimiento.